Hola, les saluda Raúl Parga de Alliance Insurance una vez más, recordándole que junto con nuestro equipo estamos listos para contestar todas sus preguntas de Medicare. Recuerde, si usted es nuevo a Medicare o tiene Medicare y Medicaid, usted tiene derecho a una revisión. Llámenos al 774-053 y con gusto le programamos su revisión sin costo ni compromiso en nuestra oficina o en la comodidad de su hogar. O visítenos en el 4530 Montana, estamos listos para servirle.